Mire, estamos de celebración con el Wild Bob, familia. Esta semana se añadió el Wild Bob. Esto es un bono adicional que vas a poder utilizar e intercambiar con cualquier número ganador del sorteo oficial. El número que resulte en el Wild Bob puede ser el que te faltaba para ganar. Entonces, ¿cómo se juega? Escucha bien. Vas a buscar la nueva hoja de jugada y marcar tus números de izquierda a derecha. Cada panel es una jugada diferente y recuerda bien, ahora vas a utilizar la misma hoja de jugada que usas para el Pega 2, para el Pega 3 o para el Pega 4. Solo vas a marcar el suerteo que quieres participar con las opciones de tu jugada o más fácil aún, jugada automática y ya. Recuerda que también puedes seguir haciendo tus jugadas de manera adelantada. Así que a jugar todo el mundo, señores, Wild Ball y a ganar. Y buenas noticias para... Hoy, sábado, señores, el Powerball, 825 millones. Usted ya jugó. Tiene tiempo para jugar todavía, pero también para este lunes, señoras y señores, no se queda atrás loto cash, que está en 590 mil dólares. Importante, no olvides pedirla con la doble revancha, que estén en 215 mil dólares. Además de todo eso, baja nuestra aplicación de lotería electrónica, donde además de ver esos números ganadores y puedes escanear también los boletos con la cámara de tu teléfono para saber con cuánto te pegaste, también puedes participar en diferentes sorteos y en promociones también. Así que bájala ya. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida?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 Pasamos al Pega 2 Mucha suerte Adelante El Pega 2 de esta tarde Vamos a ver Primer número del Pega 2 Número 2 el Siguiente número Es el número 5 Número 5 Número ganador del Pega 2 En la tarde de hoy Es el 2, 5, 25 Pasamos al Pega 3 Mucha suerte En el Pega 3 de esta tarde Vamos a ver Primer número del Pega 3, número 9, 9 siguiente número, el número 0. 0, último número, es el número 2, número 2, número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy, es el 902, 902, pasamos al Pega 4, mucha suerte familia, en el Pega 4 de esta tarde, adelante. Primer número del Pega 4, 2, número 2, siguiente número, número 9, 9, siguiente número del Pega 4 esta tarde, señores, vamos a ver, es el 2, 2, último número, número 3, es el número 3, número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy, es el 2, 9, 2, 3, 29, 23.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 Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Tanto de nuestra programación por WPR TV San Juan, WPM TV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez. Sí es Tony, estoy segura. ¿Cómo olvidarlo? No es posible, es Braulio, Braulio Ramírez. Lo conocí en Maracay. Él es un buen padre de familia. Lo conocí en Maracay, pero...